Vale, vamos a ver qué me sale ahora. ¡Uh, un kilaba! Ni tan mal, ¿eh? Muy bien, chicos, vamos a randomizar los encuentros salvajes. Seguramente hayáis encontrado por internet algunos scripts que randomizan a los Pokémon salvajes, o incluso a los de los entrenadores también, pero si no os explican cómo funcionan, nos dan la flexibilidad que os voy a dar yo, por si queréis cambiar cualquier tipo de cosa. Bien, os he dejado por aquí un ficherito, como os dejo siempre, porque efectivamente... Hay que tocar scripts, ¿vale? Pero ya veréis que es muy sencillo, lo tendréis en la descripción, ¿vale? Abrimos un proyecto de Pokémon Essentials que está limpio, bueno, casi limpio, y nos vamos a la sección de scripts. Nos vamos a un script que se llama Pe... Pokebattle Pokémon. Bajamos hasta abajo del todo. Aquí dejamos un espacio antes del último end, esto es importante, ¿vale? Justo aquí. Copiamos todo lo que hay en el archivo que tendréis en la descripción, control C. Minimizamos control v muy bien, ya tenemos aquí un método nuevo, bueno en realidad son dos, este y este, perfecto, uy esto está un poquito mal, ah sí, perfecto, ahora nos vamos a un script que se llama pfield Encounter Modifiers, eh, dicho con inglés de Harvard, y aquí tenemos un par de métodos que modifican los encuentros salvajes, esto lo que hace es obtener el objeto Pokémon en un encuentro de Pokémon salvaje. Si queréis saber cómo modificar este objeto por completo, tenéis que mirar el tutorial de scripts que os dejo por ahí arriba, aunque en general os recomiendo ver toda la serie. Lo que pasa es que este Pokémon no lo podemos modificar asignándole parámetros, sino que tenemos que ejecutar métodos que estén dentro del objeto Pokémon, por eso hemos añadido el otro método. En fin, si queréis entender todo lo que estoy diciendo, la serie de scripts que la tenéis por ahí arriba. Lo que vamos a hacer ahora es copiar esto y nos vamos a ir al final y lo pegamos, ¿vale? Borramos este if que no nos interesa y aquí escribimos Pokémon. Punto. Y ahora nos vamos al método que hemos pegado que se llama pbrandomize. Copiamos, volvemos aquí, lo pegamos y ya está. Simplemente aquí tenemos que darle un parámetro, ¿vale? Habéis visto que este. Este método tiene tres parámetros, si queréis saber lo que son los parámetros al tutorial de scripts. Le pasamos el nivel, el jugador, que le pasaremos nuestro jugador, y esto para que tenga los movimientos que debería tener el Pokémon y no dejemos de modificarlos. En fin, esto lo tenéis un poquito abajo explicado, pero esto sí que hay que saber bastante más de scripts para entender lo que hace. Entonces aquí lo que es necesario ponerle es simplemente el nivel del Pokémon, que será el mismo que tendría el Pokémon salvaje, eh, Pokémon punto... Level Dollar Trainer, vale, que será el único entrenador que hay en el juego, que somos nosotros. Si no le ponemos Dollar Trainer, cuando lo atrapemos será como si fuera un Pokémon extranjero. Bueno, un Pokémon extranjero, como si no tuviera dueño, vaya. Estamos en Pokémon Essentials, ¿vale? Es de noche, me cago en todo porque sea de noche, pero bueno, no se le puede hacer nada. Nos vamos a la ruta 1, ¿vale? Vamos a ver los encuentros que tiene la ruta 1. Setear encuentros. De ruta 1... Land, ¿vale? Tenemos Ratata, Pidgey, Ratata, Pidgey, Ratata, Pidgey, Ratata, Pidgey, Ratata, Pidgey, Ratata, Pidgey. Como veis, la variedad de Pokémon en esta ruta es inmensa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es probar a ver qué pasa si eh, nos cruzamos con un Pokémon salvaje. Leviva. Como veis, no es ni Ratata ni Pidgey. Algo hemos hecho. Quiero decir, el script ha hecho algo. Vamos a buscar otro. Un flareón. Pues como veis, funciona perfectamente. ¿Vale? Esta, esta, esta cosa lo que hace es detectar que se ha creado un Pokémon salvaje. Y aquí nosotros lo asignamos. Se asigna con esto. Lo asignamos a Pokémon, ¿vale? Esto también se puede hacer para, para los combates de entrenador, ¿vale? Simplemente lo tenemos aquí comentado. ¿Vale? Esto no lo he puesto yo. Venía propiamente con Pokémon Essentials. Y podemos modificar cada Pokémon de la party. Eso hay que hacerlo con scripts, ya sabéis, consulta de tutorial de scripts, que es muy útil. Bien, segunda cosa, vamos a intentar eh, hacer que esto se pueda apagar y no apagar, ¿vale? Nos vamos a Settings y aquí abajo del todo vamos a abrir una franja nueva, porque me encanta abrir franjas nuevas, vosotros ya lo sabéis. Pokémon Random, igual a True. La copiamos... Nos vamos aquí y aquí, en el randomizador de Pokémon, escribimos if esa variable hace toda esta mierda, End. si no, no cambiará nada. Muy bien, ya está aquí el tutorial, espero que os haya servido, eh, seguiré haciendo más cosas de estas, sobre cómo, por ahora me centraré en cómo instalar una especie de loque dentro de vuestros fangames, pero eso, seguiré compartiendo material útil. Un saludo y hasta la próxima.